Ilegal mexicano en California. Cuatro veces crucé la frontera. Pasé por Tijuana, matamoros, mexicanos. Como bracero, más una como ilegal. Pasé por el cerro la frontera. Eso no fue novedad. Novedad fue para mí. Encontrar a mi país en manos extranjeras. Salario racista Trabajaron contra mi país Yo trabajé fiel a mi patria Hasta agotar su resistencia Tierra del águila azteca Ahora son cuatro diamantes, tres águilas con remate de oro. Que no te acuerdas, yo siempre he trabajado contigo, me decía. Tierra del águila azteca habían vendido al extranjero. Ahora son cuatro diamantes, tres águilas.